Hola a todos chicos y gente, bienvenidos a un nuevo video y esta vez yo solo fue hecho por avisarles que hoy me voy a Guadalajara. Preguntaréis por qué, porque mañana me voy a la playa a recordar aunque mañana va a haber otro vlog en la playa. Y hoy solo va a ver aquí, es que ya voy a llegar a dormir. pues eso pues primero para que salga el video pues vamos en, vamos a empezar haciendo un pequeño escondite con mi hermanito uh -huh. ya estamos aquí con el pequeño escondite con mi hermanito ahí está Pero bueno se alcanza a ver y vamos con el escondite vale uh -huh. ya tenemos vale ya tenemos ya tenemos al Carlos del escondite Así que hora de día. voy a conectar el, este, el teléfono, la cámara y vale, la cámara va a estar más o menos por aquí y vamos con el escondite en un lugar de, de la cocina. Vale, bueno, ya estamos por aquí. Y el reto es que le voy a proponer a mi que Encuentré este coche de aquí que es. El Ray McQueen Así que Acompáñame Pues se pongo mirar a ver, Pepa. Bueno, 20, 20, 20. 20, 20. 20, 20, 20, 20. Mira, acá está Supercars. Ven, ven. Mira, ya voy a comenzar el otro episodio.